Es un escape de la realidad Aún sigo encontrando mi felicidad Sin música no escape de la realidad De la realidad Si me desprecia no hay otro chance Si me desprecia quedo en la cárcel Si me desprecia no hay otro chance